Cáchense dónde estoy, estoy arriba de la isla Cerrillos, isla Cerrillos con AF Chile. Cáchate la vista que tienen acá. Quizá algunos se pregunten por qué estoy acá y no estoy en mi casa editando videos como un esclavo. Y es que me pasó la cuenta, estuve últimamente con muchísima presión por la preinauguración de San Francisco Mostazal con mis patrones. Luego más presión por la inauguración que hicimos abierta Y entre el cambio de camioneta y todas las cosas que me hacen perder tiempo durante el día Y ya no sé de dónde no tengo tiempo, eso ya lo he dicho hace mucho rato Encontré una excusa perfecta para venirme para acá a despejarme un rato Y es que mis papás tienen un velerito que hay que desarmarlo para sacarlo del agua Así que yo los vengo a ayudar con eso Me vine con bici, yo creo que vamos a andar Así que yo creo que vamos a hacer un pregunta y respuestas con este video Un pregunta y respuestas es que poco se da pero cuando se da, a algunas personas le interesa, así que lo encuentro bacán. Qué bonito, pero hay que seguir el día. La primera pregunta que me han hecho un montón últimamente es... ¿En qué trabajas? La verdad, si me voy bien para atrás, de cabro chico, trabajé... Eh, peloteando... ¿Peloteando? ¿Peloteando en tenis? ¿De pelotero? ¿En partidos de tenis? Trabajé también vendiendo collarcitos hechos por mí en en una feria, lavé autos, me metí en lo de los drones, construí drones cuando no existían, en el 2008 después los seguí operando mientras empezaron a masificar, como el 2000... 2012 yo creo y después de eso partí con el canal de youtube, esto es como muy a grande con un resumen demasiado pequeño y eso empezó a ser como mi pega pero con el tiempo y dándole un propósito y algún norte a todo lo que estoy haciendo descubrí que en realidad mi trabajo a fin de cuentas es mi sueño <ríe> acá es cuando ya me empiezo a poner medio loco y místico mi sueño así. trabajo en mi sueño que es un mundo mejor para nuestro hijo y para hacer eso me toca <ríe> me toca recoger caca me toca paliar me toca me toca arreglar la máquina, me toca arreglar la camioneta, me toca arreglar las herramientas que ocupo Mantener la casa en buen estado, como todo dueño de casa Ay, Dios, ¡Me asusté! Cuando te asustís para Soy finalmente el dueño de casa con la Valentina Yo mando en esta relación, no se equivoquen Broma Valentina Y a fin de cuentas trato de hacer todo lo que tenga que hacer Y todo lo que sea necesario aprender Y desarrollar habilidades para que Seguir contribuyendo a lo que yo quiero contribuir sea posible, así que no tengo una profesión, estudié Ingeniería Comercial y me salí de la carrera. Debe ser como el más tiro al aire que puede existir, pero tratando de darle un trasfondo a todo, a todo esto. Mira, ahí está mi embarcación. Esta es una pregunta que me han hecho un montón y esa pregunta es, ¿eh, es una orden, en realidad. ¿Eh, Germán, regálame una bici. No creo en los premios por participación, no creo en, en tratar de recompensar a alguien por algo que es sabido que hizo mal y por ende estoy totalmente en desacuerdo en premiar el no esfuerzo, porque en realidad escribir Regálame una bici no es mucho esfuerzo que digamos, cualquier persona lo podría hacer y no es una conducta que yo considere que debe ser, valga la redundancia, recompensada. Finalmente si yo hiciese caso y le regalaron una bicicleta, que no puedo, pero le regalaron una bicicleta a una persona que me pone Germán regálame una bici. Estoy dando un ejemplo pésimo, estoy diciendo haz nada y vas a tener un premio, así que eso de mí no va a salir. Aparte que las bicis tienen su valor monetario, después de usarlas eh, se venden. Alguien puso de su esfuerzo para que esa bicicleta existiera y esa bicicleta la pudiera tener yo. Y yo no puedo regalar ese esfuerzo. Entonces esa bicicleta después se vende, se, se, vuel, se vuelve parte del esfuerzo que hizo ya en este, en este caso puntual Matías y Diego al pasarme la bicicleta. Y ese es el motivo por el que no va a pasar que voy a andar regalando bicicletas tenemos proyectos con los cabros de cross mountain de regalar algunas bicis a personas que nosotros realmente pensemos que se la merecen pero eso va a ser una decisión nuestra y no va a ser a alguien que ponga en un comentario regálame tu bicicleta cuando era chico me tiraba raja poto raja por esa baja raja poto raja es ponerse un cartón de ajo del poto y tirarse a fondo bajo. abajo Juan voy a rescate Si alguien se haya preguntado cómo se hacen las tomas en tercera persona Aquí lo tienen Hay que hacer como que te vas, pero no te vas Hay que hacer como que ya pasaste, pero en verdad volví a buscar la cámara Y se ocupa el trípode que tengas a mano <risa> Está al lado Juan Hay algo que me han dicho eh, mi círculo de amigos cercano Y es sobre Patreon y es que mucha gente parece que no cacha lo que es Patreon, porque me decían que andaban preguntando si es que yo tenía un patrón, si es que yo tenía un jefe ahora. Patreon es muy distinto, Patreon es una plataforma de internet, es una página web en la que tú podías apoyar a creadores de contenido, youtubers, eh, personas que hacen podcast. Eh, gente que decide compartir lo que sabe y tratar de tener una remuneración a cambio son una serie de formas de pago que te dejan aportar tu mensualidad a este creador de contenido, el que tú querías apoyar su proyecto o querías saber más de él este contenido extra no lo veo como competencia a youtube sino que como un complemento sigo con las manos un complemento para todo lo que está pasando en, en youtube entonces eh, entrego tips más personalizados eh, ayudas específicas que quieren los chicos, recomendaciones de bici se sabe más lo que está pasando en general con los proyectos, las anécdotas que pasan, algunos auspicios bien chistosos que <ríe> quieren estrujarte y no quieren apoyar mucho. Y ahí vemos los casos uno a uno. Y, y en verdad, cosas que quiera escuchar, alguien que quiere seguir apoyando el proyecto y saber cómo va. Esa es como la, la idea. Espero que esté totalmente solo en este lago porque estoy hablando solo con una cámara. A lo que he llegado, bueno. Me volví loco. Cachate al socio si me preguntan a mí, estos son momentos muy necesarios para el ser humano en un momento en que sabéis que no estáis haciendo las cosas tan bacán o estáis en un ritmo que no podéis mantener parar y hacer una retroinspección de tu vida o oh no pato este es el velerito que les contaba ay se llama el verjanazo me encanta la navegación a vela a <laughs> la esta este cortado aquí, partió mi locura por el mountain bike. <risa> Me tiraba desde donde está la bicicleta para acá abajo. La calle era mucho más alta, tenía como medio metro de, de cortado ahí, y caí ahí. Y estas eran mis inspiraciones de acabar chico, el tío vender Josh Bender, que se tiraba cortado gigante sin pensar en las consecuencias. Vieja escuela, respetable, puro corazón, cero estilo quizá que este deporte progresará, pero... así que este es el estacionamiento de mi vecina voy a ver si lo puedo arreglar un poco para tirármelo, la caída está muy chica pero, creo que se puede y ahí abajo está la caída, pero le saqué toda la paja y me di cuenta que aquí hay un hoyo grande que no se ve en la cámara así que para no caer con la rueda trasera en ese hoyo me voy a tirar por acá aquí está mi nueva toma de vuelo y acá abajo, muy abajo Va a tener que entrar muy despacio, acá abajo está la calle, a ver cómo nos va, parece que, parece que hay alguien en la casa, ojalá que no me saque la chucha. pero ya está desarmado, listo para irse a guardar, se ve tan glorioso con vela y se ve tan re feo sin mástil ya debería estar saliendo el sol como tengo que hacer las cosas dos o tres veces porque soy pastel se me quedaron unas herramientas de mi papá en el velero, así que ahora voy caminando para allá a buscarlas y me acordaba de la propuesta que hice de los pantracks tracks gratuitos llegaron varios mails revisé muchas propuestas y hay unos temas muy interesantes ahí no lo he revisado minuciosamente, no he elegido a nadie todavía, pero yo creo que no va a ser un pamtrack, va a ser van a ser al menos dos así que ese proyecto me tiene contento y yo creo que vamos a poder generar un impacto positivo en la sociedad con las pistas de bicicleta de puro placer no vive el hombre así que <risa> aunque estaría bueno así que ahora a trabajar quizás sale un nuevo proyecto parecido a lo de San Francisco en una locación remota LAMP OUT eso significa que se me quemó una ampolleta Ayer finalmente fui a ir al proyecto y se veía bien Así que sobre eso probablemente vayamos a estar hablando más tarde en parking a mil revoluciones la weá escucha un sonido que no es normal allá abajo que es esa agua que suena puta ramcita ya empezaste con tu hueveo una manguera perforada que weá allá tengo una fuga cáchate oh no tengo una manguera pinchada por esa la weá esa weá es un radiador se ve ahí por atrás ah. Los dueños de RAM dirían porfa no tomé una foto. Ay, es dificilísimo de alcanzar, weón. Dime que no hay el radiador, weón. Bueno. Si lo he hecho andar voy a ver que bota. No veo que bote nada ahora. Shit. Eso fue extraño. ¿Qué está pasando, weón? Bueno? No tengo ni una. No tengo ni una hueá prendida acá. Está viendo de aceite de motor hay aceite para la caja el paño es fundamental y se está yendo por una manguerita un codito así de corto que me está fugando así que la vamos a andar un rato y vamos a ver qué pasa por ahora se comporta normal mientras no haya presión ahí no hay ni un sensor que le diga a la camioneta revolucionate pero cuando me empezó a pasar leí en google y lo primero que me salía era hay una fuga portate bien, camionetito, por favor. Este es mi mundo. Todo cuesta, pero todo vale la pena. Ahora tengo dos camionetas en pana. ¿Saben lo que es esa weá? Me siento como un imbécil. Y de hecho, me voy a dar media vuelta me voy a mover directamente para talagante, yo creo, porque tengo que arreglar esta weá. Bienvenido a mi mundo. Yo me quería ir a Santiago a estar con la Valentina. En mi mundo, eso todavía no se puede. Después te desiparo y miramos por dónde estaba fugando ahora va a estar fugando y tengo la impresión de que el motor tiene un sonido un poco especial se está revolucionando, mira y ahora ojalá que no se funda <ríe> oh. líquido refrigerante voy bueno. a no, esta ahí voy a ver qué puedo hacer cuando agarra presión, cuando agarra temperatura eh, temperatura, temperatura de la camioneta se está calentando, weón. No, estoy hasta el pique. Y no tengo culan. ¡Mierda! Y no estoy cerca de una bomba tampoco. Oh, Esta buena. Hay que apagarla. Oh, no puedo seguir así. Ahí está el problema. Está botando en chorro. Está feo, weón. Está feo, feo, feo, feo, feo. Ni una fe con esto. Está botando bastante así que lo único que me está quedando por hacer para no quedarme botado es tratar de llegar al Lituéche, que son como 20 kilómetros más y comprar coolant y echarle, esperar un rato y destapar esta etapa revisar la temperatura harto y ver hasta dónde puedo llegar en verdad, si no, pedir socorro alguien que me traiga coolant, por favor vamos Ram tú me puedes sacar de acá, dime que sí Uf. estoy en, un... en una tirada que no tiene nada de ayuda alrededor y esa aguja, ojalá que no suba más esa. Estoy en un punto crítico y llegando arriba a una cuesta. Esto es, esto es una lata, weón. Fucking camioneta. Baja revoluciones, sube apenas, se está calentando. Y ahora o baja y va con el bolito y se enfría o se funde. Bajamos y bajó la temperatura, pero ahora vamos subiendo de nuevo. Sé que después de esta curva viene otra subida, así que me va a hacer un costado y... Ese sonido no me gusta nada bueno. Cáchate. No, esto está mal Está vuelta ya, Está botando un montón, cachate No te lo puedo creer Hay vapor saliendo allá No sé qué... oh, cae el coolant, pero... Mierda, esto está pésimo ¿Cuántos kilómetros me quedarán? No puedo seguir así, bueno, si no tengo coolant fucking ram, jamás pensé que te iba a ver así tan pronto vamos a dejar que se enfríe vamos a ver que podemos llegar a algún lado ya, por acá el acceso está pésimo así que me estoy metiendo por acá abajo hay justo ahí lo voy a poner en la edición justo ahí hay una abrazadera, la quiero mover y quiero ver qué es lo que hace a ver si me ayuda con la fuga y si no uh, estaba mirando que tengo una cámara justo ahí que es con la que encadena la camioneta cuando la estaciona mucho tiempo Así que vamos a ver qué pasa ah. Ok ah. Ahora cae un chorro, la hice bolsa más No Ya plan B Te daremos un mejor uso Si me sacáis de acá camarita Voy a andar con cámaras de bicicleta para siempre en la camioneta man para siempre ayer volviendo de constitución alojé en la casa de mis viejos de nuevo y me vine me vine hoy día en la mañana y me topé con este problemita que me lo habría encontrado mañana de todas maneras la Valentina me va a matar porque le dije que iba a llegar hoy sí o sí ahora no lo veo tan probable a menos que realmente pueda arreglar esto rápido y definitivo hoy día pero... Lo voy a ir avisando ya que... Soy yo y me salen problemas inesperados Y estas van me pasan todos los días oh, Vamos oh, Igual está lejos Ahora hay que sacar la rueda weón A oh, ver es un cacho esta cata Con caleta tuercas, loco. Había un alargador por ahí. Estaba ah, puro hueando. Oh no, no hizo nada. Ah, no tiene que enganchar. Ahí está. Ahora sí. Probablemente se puede pensar que... Uh, estoy exagerando al estar desarmando la camioneta prácticamente en la mitad de la nada, pero... Hay un problema con esto, es que si es que el radiador pierde presión, la presión permite que la, la temperatura se levante. Si el sistema está presurizado, hace que la presión no suba tan rápido. Entonces quiero lograr tener el mejor acceso posible para apretar la cámara en el lugar de la fuga y mantener más presión en el circuito del radiador. De esa manera, el motor no se calienta tanto para llegar a echarle el coolant y lograr llegar a lograr llegar a talagante. Si el motor se calienta, y aquí es donde digo que no estoy exagerando con hacer esto, ese hermoso Cummins se puede fundir y puede valer basura al final del día. Así que no estoy dispuesto a que la temperatura de este motor suba mucho si es que puedo hacer algo al respecto. Y es por eso que estamos aquí desarmando la camioneta en la mitad de la nada. Esperando llegar pronto una bomba de petróleo y tratando de que esta cuestión una hierba como tetera, reparación, chasquilla, la mejor posible. Ahí va nuestra rueda. Hay una parte de mi vida que es la raja, pero hay otra en la que siempre me topo con este tipo. Puedo dar vueltas firmes, envolverlo lo mejor posible. Tengo unos precintos, tengo alguna por ahí. Ah, este... este es el mejor pregunta y respuesta del mundo. Después de un buen rato dando la vuelta a la manguera, la puse en una posición en la que me ayuda a apretar y me deja hacer mejor presión metiendo la, la otra mano por acá. Así que la idea es tirar hacia adelante y ahí con fuerza ahora complicadamente y sin botar el celular ojalá empezar a darle la vuelta manteniendo la presión que le acabo de hacer eso es más difícil hacerlo que decirlo no ha sido menor hay que ver la goma puesta no se ve bonita pero pero está apretado por ahí abajo, la última vuelta no mucho porque se me enganchaba con el, el nipple del costado de ahí. Pero eso debería, ojalá, aguantar. Ahora voy a poner la rueda. Oh, y no, esto no lo voy a instalar, esto lo voy a dejar en el pick up nomás. Porque sé que lo voy a tener que sacar de nuevo para terminar con la reparación. Tengo la mano hecha mierda. Oh, bueno. Esperemos que ya no fugue tanto. Ahí está. No se ve nada bueno, pero está apretado. Vamos a ver qué tan apretado está, en verdad. Ojalá hubiese sido esa ahí arriba. Esa ahí. Habría sido harto más fácil. Pero bien, vamos que se puede. Ojalá llegara el itoeche, weón. Que esto vaya a servir de algo. Está fría la camioneta. Pero tiene poco coolant, lo acabo de revisar. Así que. Ahí he puesto 4x4. Ahí. Vamos a ver si llegamos al Freno. Ahí. Oh, por favor, llega al Litwatch, weón. a, a le culan porque está no, tiene... no le veo niveles. Ahora lo voy a llevar muy suave. Estoy a 1200 revoluciones pidiendo disculpas. La temperatura está baja, pero en cualquier momento sube. <risa> Llevo un rato manejando y no estamos mal. Quizás presurizamos un poco el sistema y le vamos. Hicimos que la temperatura no suba en exceso, pero voy a mil revoluciones, 50 km por hora, despacito uh, No importa qué velocidad, lo importante es llegar tengo, tengo una noticia feliz, y es que parece que la reparación temporal funcionó porque la aguja no quiere subir Voy despacio pero vamos camino a Litueche a echarle líquido refrigerante Soy feliz con no fundir la camioneta La verdad es que que una manguera falle es de lo más bonito que te puede pasar en un vehículo usado Y hay que intentar no destruirlo si es que llega a pasar Que eso es lo que hicimos hoy día, la temperatura está, está bien en su rango sí o sí le falta coolant Hirvió como una tetera, llegó casi a los 110 120, así que pelete que me puedo seguir moviendo de que creo que voy a llegar a la casa vamos cuando pare vamos a ver cómo sigue esa reparación estoy llegando arriba a una cuesta y esto sigue peligrando voy a echar acá a un costado la situación aparentemente está empeorando si me acerco a los 120 voy a parar oh, esta es la andada del sufrimiento no hago nada más que mirar esa aguja y poner palomitas porque me pasan así ¡Bum! cállate no estaba dando nada Oh, qué alegría. No está botando, pero tiene tan poco coolant que se calienta igual. Así que le vamos a echar coolant y eso nos debería llevar hasta Talaganta al menos. Lo bueno es que no ha perdido más coolant. Lo malo es que no le queda nada cuando me di cuenta de que pasó esto. Funcionó la reparación. Oh, ahora solamente quedan 3 kilómetros. Esa subida y un par más. Así que la vamos a tomar con calma. La calefacción no funciona, weón. Hoy día en la mañana funcionaba. Ahora ya no funciona. Estamos subiendo con la temperatura un poco más baja. Esperemos llegar arriba de esta cuesta. Estuve como 15 minutos disparado, 10 minutos. Y la temperatura ya está subiendo. Bon, si no tienen coolant me voy a ir a dormir, loco. voy a dar una vuelta corta por Litueche para ver si puedo confiar en la reparación y seguir mi camino todavía no tengo calefacción y eso es un mal síntoma pero ah, hay que probarla para ver qué es lo que pasa esta subida a esta velocidad ya la debería haber calentado pero se mantiene más o menos bien no recuerdo cuánto el promedio pero siempre estaba cerca de los 95 voy a andar un poco y vamos a ver qué pasa. Me tinca que quizás puedo tener que rellenar el estanque del culant una vez que recircule. Y si me llega a pasar eso me voy a dar media vuelta voy a, ir a comprar más botellitas de Kulan. se lo voy a echar hasta que el problema se solucione. Hablé demasiado, a un costado una vez más. Voy a hacer algo que no se debería hacer. limpiar lo que cayó eso debería estar limpio el próximo test yo creo que es volviendo hacia el tuche porque si esto no funciona oh, tengo que volver a comprar más coolant entraron 5 litros allá estoy metiendo 2 litros acá y espero que llegue arriba ahora si no tengo que ir a comprar más coolant todo me dice que tengo que ir a comprar más coolant. seguro bajamos la temperatura? <risa> oh bueno, esperemos que mejore otro intento Ram sigue teniendo el mismo problema de, al comienzo se revoluciona en baja. ya no sé qué signifique eso y esto me tinca que es parte del problema ahí está saliendo caliente ah, hay que echarle más agua nomás esto va a ayudar a enfriarlo un poco fondo Voy a echarle más agua, no, el mismo procedimiento no, voy de vuelta para el litueche. Cacha, te pusieron pandereta, me a tomar un taco para el otro lado. La temperatura va más estable, así que estoy contento. <risa> Al fin estoy con la sonrisa en la cara de que algo salió bien. La calefacción funciona, de alguna manera están conectados los dos circuitos, no sé cómo. La cosa es que tenía una fuga, tenía muy poco coolant Casi me quedo en pana, weón. Bueno. Podría haber fundido la camioneta Voy a ver si esta vez puedo simplemente dejar salir un poco la presión Y que no quede la pata No, no se calentó nada Me nada, miedo el agua No, no pasa nada Ok, ahora ya no hierve como a tetera, eso es bueno Y lo podemos llenar sin problema Bien Disculpa ¿qué podría sacar la cantidad de agua que necesite y te las pago después? ¿Cuánto le dan a entrar a la camioneta? Ya, bacán. 8 litros le entraron. Me eché 10 lucas en culan por estar en una Copec en la mitad de la nada. La temperatura bajó. El radiador quedó lleno. Espero que no siga dando jugo. Voy a llegar a Talagante y tengo que cambiar. Es una manguerita que me da una cantidad de problemas. Oh, qué estilo, cáchate. Camper. Uh. Ahora sí me gusta lo que veo. Entonces, le he pedido al motor. Estoy menos de los 95, la calefacción está a fondo Se normalizó la situación, esta camioneta no es de calentarse No, Nunca había tenido problemas, pero obviamente que si tenía una manguera rota Te puedes quedar con muy bajo coolant, como que hayas perdido en total 13 litros de coolant y hayas estado a punto de fundir tu camioneta Pero por suerte no, eso no pasó Eso me hace lo suficientemente feliz como para decir RAM I love you era obvio que iba a terminar acá así que mientras estamos acá más vale que revisemos como es el sistema oh. seco, no lo puedo creer tengo que poner este panel después y <risa> llegar a hacer reparaciones a la casa pero estoy contento, la camioneta está fría fría como la mini ya no calienta nadie no tengo hora, era una hora menos que esto, son las 3 y media y salí, a la, salí como a las 9 y media de la mañana y nótese que estoy en parking y la revolución es tan tranquilita algún sensor le haber dicho, wow, se está calentando la camioneta, a andar más rápido el ventilador y la mantenía revolucionar porque ahora está fría, fría, fría y la calefacción ya la, no la necesito, está caliente, caliente, caliente oh, estaba muerto de calor, bueno, estoy contento me liberé de una buena por mis propios medios, eso me enorgullece esto podría haber terminado terriblemente feo si es que no hubiese mirado la temperatura y me hubiese detenido al costado del camino porque si la seguía andando así, espero que la camioneta te tire algún pito, te avise antes pero si no te das cuenta, fundiste el motor, porque si te pasa la temperatura, se calienta demasiado ¡Ah! así que me salvé de eso por otro lado no tuve que llamar una grúa que habría sido carísimo porque cerca de destino no estoy y les dije ya necesito pagarte los 8 tarritos de un litro que me acabo de echar 10.400 pesos Uy que te salió caro, le dije no estás loca para como me salen las cosas a mí le dije esta cuestión me salió barata así que... así que con la temperatura baja puedo decir que el voz más débil de esta camioneta es una cámara de bicicleta que está aguantando una fuga brutal en un sistema presurizado como lo es el radiador y el líquido refrigerante. Me despido con orgullo, espero que no nos veamos más, espero que este video se vaya a acabar pronto, porque si dura 5 minutos más, significa que me volvió a dar problemas. Así que espero no verlo más, <risa> y nos vemos en el cerro. Siempre, siempre me han preguntado por la negra, me dicen, oye, Germán, la negra, eh, ¿es de raza? Es una pregunta que me hacen mucho en YouTube, ¿verdad? <risa> ¡Salud, buena! Es una tierna esta perra, es tan feucha, pero es tan rica. Sí, yo también. Negra, estoy contento porque no fundí la camioneta y pude llegar a la casa. ¿Qué tal?